Después de suspender los eventos masivos durante dos años debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los poblanos recordaron lo que es vivir la emoción del desfile del 5 de mayo. Desde muy temprano, familias de Puebla y de otros estados se dieron cita en el Boulevard 5 de mayo para presenciar el desfile cívico-militar. A los costados del boulevard se observaban banderas y cartulinas con los colores de los diferentes planteles educativos, los cuales participaron en el desfile. Como cientos de poblanos, los vendedores ambulantes también se dieron cita a este desfile. Algunos de ellos afirmaron haber pagado una cuota a personal del ayuntamiento para que los dejaran laborar. Sin embargo, minutos antes del inicio del desfile, el personal del ayuntamiento comenzó a retirar a los vendedores informales quienes se refugiaron en las calles aledañas del Boulevard 5 de Mayo. Poco antes de las 10 horas de este jueves 5 de mayo, una bandera tricolor monumental resguardada por un grupo de mujeres de las Fuerzas Armadas comenzó a ondear y a recorrer la capital poblana, para dar inicio con el desfile cívico-militar más importante del Estado. Más de 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de la Defensa Nacional se dieron cita en este lugar para marchar con paso firme y disciplina, acompañados de vehículos, tanques, artillería y armamento que enaltecían el poder militar del país. Posteriormente fue el turno de las 54 escuelas e instituciones educativas de Puebla quienes con música, banda de guerra y coreografías ambientaron la segunda parte de este evento a cambio de los aplausos de los asistentes. En total participaron más de 11.000 estudiantes y maestros, algunos con su uniforme de gala y otros con trajes típicos como el de la China Poblana. Los 18 carros alegóricos que representaban desde la Catedral de Puebla hasta los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl fueron los aspectos que más robaron la atención durante este desfile. Cada uno de los participantes tuvo que ensayar con meses de anticipación su actuación dentro del desfile. Por eso es motivo de orgullo. Oh, Siente padrísimo, después, de, después del encierro, imagínate ahorita, toda la gente está vuelta loca, contenta, feliz, muy bien, muy muy padre. Estar aquí con los caballos, convivir con la gente, es una cosa muy muy bonita. René García Morales, director del Benemérito Instituto Normal del Estado Turno Vespertino, detalló que desde febrero comenzaron los ensayos y afirmó que este tipo de actividades son necesarias para el crecimiento de sus alumnos. Ya hacía falta que realizáramos esta actividad, los chicos empezaron a ensayar desde hace más de mes y medio y afortunadamente tuvimos una excelente representación y un excelente recorrido ahorita. Todos estamos muy contentos y muy jubilosos por esa actividad que se volvió a retomar este 5 de mayo. En tanto, Alejandra, estudiante del bachillerato vespertino del Bine, señaló que junto con sus compañeros se estuvo preparando un mes y medio antes. Me da mucho entusiasmo porque realmente es algo que ya llevamos esperando tiempo, porque siempre hemos visto que el Bine se destaca en los destiles y preparan todo la banda de guerra, lo que son los alumnos y ahorita pues sí, sí me emociona mucho y creo que igual a mis compañeros el hecho de poder salir y de que vamos a ensayar y vamos a ver las formaciones y pues ahorita estar aquí es, pues sí es bonito. El desfile del 5 de mayo concluyó aproximadamente a la 1.30 de la tarde. Los ciudadanos se veían alegres y contentos al haber disfrutado dos años después de un desfile que se veía lejano.